en el sur, como se estaba diciendo. ¡Ay, tenemos al teniente, mira! el ambiente aquí es irrespirable acá los señores carabineros tienen mil lacrimógenas para tirar hoy los chicos están tenido que darse la obligación de tapar su rostro Acá, que no vas, nunca no está qué? Da lo mismo con esta Una que me ha hecho Santiago acá, curioso, porque resulta que este recorrido y este tipo de transporte no pasan por esta calle. ¡Tuda, aquí viene! ¡Tuda, aquí dentro. Esto estaba en la nosotros ya estábamos adentro, nos habían encadenado y el Paco se paró como a 20-25 metros a dispararnos de estos, ¿De de estos balines la de, de pintura. ¿De ahí está la a discreción, vida. la gente ya estaba cubierta igual disparaba. Era solamente el, el carabinero que tenía la, la pistola. Por esta cadena no había salido. Ah, Frente la vamos a ya para arriba, puto. Frente. No había cerrado Ahí está el no. Sí, ahí está. Acá estamos en la fecha. Ahí va el famoso culo que está disparando. Ahí es? que está, ahí está. El que está ¿Este? medio, mire. El que cruzó recién para acá, mire. El que está ahí, mire. ¡Miren mierda, ¡Mira! ¿Qué ¿Qué con Ay, cheto, mar, ¡Mira, de no tirar los caballos encima. Un poco más humanizado, no, por favor. Aquí los señores carabineros están arriando al ganado pero se han ganado los chicos acá Aquí el señor carabinero que estoy ahí firmando me pasó el cabello por encima de un chico. ¿Qué ¿Qué la cara, la cara. Yeah. <laughs> Le rompe la cabeza, le Yo que a los, a los niños, ¿no? Es que Yo creo que estos carabineros ¿De, ¿De Costa Rica Soy acá de paso, o sea, ya vivo acá A mí me duele ver que un carabinero que sale de su casa ¿sí? Lo esperan los hijos en la noche Sale a trabajar porque esta marcha Hasta donde yo sé no es autorizada le rompen un ojo, los quiebran, o, o les tiran cosas, o simplemente se vienen entre todos Sargento. y los dañan a ellos. O sea, Sargento. yo creo que ellos tienen derecho amigo, que a volver a sonar. Pero los Estos mismos caballeros Sargento. que Sargento. salen a trabajar todas las noches, le pegan con escopeta Sargento. a los niños mapuche en el sur. Ellos, esos Sargento. caballeros con escopeta, Sargento. escopetan a los niños en el Sargento. sur, que son Oiga. mapuche, Oiga. Tienen 10 años, 14 años. Oiga. Oiga. Ellos no piensan eso, no piensan como usted. Ellos no ocupan la razón, caballero. Despierte, despierte. que los acosen a ellos. Yo tengo derecho estoy a hablar también. Yo tengo derecho No, no, no, no, no, Ustedes dijeron recién, los encapuchados, porque yo en este minuto no estoy encapuchado. Estoy transmitiendo el video mostrando ahí, la realidad de lo que está pasando acá en un estado libre, que no, es el estado no, de, no, de gobierno, no, es un frío, no, tal no, como no, todos no. ustedes cabros, estado preso, estado secuestrado por carabineros, pero voy a seguir estando en las calles mostrando la realidad. No voy a silenciarme y espero que los compañeros que están los gráficos acá sigan mostrando esta realidad. No vamos a permitir que este gobierno siga reprimiendo, no queremos más un barrio en la calle, no queremos más un González en la calle. Queremos que Fuerzas Especiales cumpla su función de cuidar la ciudadanía, no de seguir llevando la represión militariz militarizada de un gobierno que en este momento se ha vuelto una dictadura en este país. Podría ser un comunicador social, pero también soy un ciudadano. Y hoy día me hago presente con las dos formas. El derecho de hablar lo tengo desde que nací en este país libre. ¡Bravo! no nos interesa! ¡La no nos interesa! A los gráficos nos están reprimiendo. Delante de televisión, de megavisión. Acá. Tres gráficos golpeados. El que habla también. Defendí mi cámara. Yo soy periodista, pero no soy objetivo. Un periodista no puede ser objetivo cuando ve que se está golpeando a, ni a mujeres, cuando se está golpeando a jóvenes. ¿Ah? Como lo que aconteció ayer en la sede de la UDI. No se puede ser objetivo. ¿Ah? Y esa prensa burguesa, esa prensa cómplice, ¿Ah? y, da, y da vergüenza ver al colega de, de la radio Bío Bio mintiendo. ¿Ah? Da vergüenza. ¿Ah? Yo estaba acá cuando justamente los muchachos estaban golpeando a los pagos. ¿Y por qué lo estaban golpeando? No dicen nada porque justamente habían golpeado a una niña. ¿Ah? Y esa fue la re reacción. Y una reacción legítima. Cuando esta represión los quiere ahogar. La prensa burguesa no nos interesa, la prensa burguesa no nos interesa, la prensa burguesa no nos interesa. ¡Gracias, la rapa.